Pues venga, voy a proponer, voy a proponer la, la primera pregunta que debatamos, ¿vale? Que es algo, pues yo creo que por lo que más se le conoce a Villano. Eh, que es, eh, bueno, yo creo que, a ver, para decirlo finalmente, es... ¿eh? Bueno, antes de nada, cada uno que hable de manera extendida de su visión y luego ya interactuamos, ¿vale? ¿Qué es? TRT, Blas Cruise o descansos? ¿Vale? Ese es, el, ese es el tema. Entonces, vamos a empezar hablando de eso. Venga, Raúl, empieza tú como pro a ver qué, qué, qué, qué comentas. Bueno, yo desde que, era, desde que era pro, pues ya conocía lo que es el, el la San Luis o, o TRP eh, y bueno, siempre, todos saben que me baso eh, dentro de una lógica y fisiología y la verdad que mmm, doy, doy por, por seguro de que no, no tiene lugar eh, ninguno de los dos sistemas dentro del, del culturismo, ¿vale? O sea, eh, siempre que... Eh, queramos mantener, eh, como se suele decir, dentro de lo malo algo bueno, ¿no? Es decir, eh, si te vas a basar en hacer un TRT, o un Brass and Chris, eh, prácticamente eh, eh, olvídate toda tu vida de querer recuperarte, o sea, empalma las preparaciones y los anabólicos durante toda la vida y ya despreocúpate, pero ahí, sí si es verdad, que eh, te vas a asegurar pues, lo que es un hipogonadismo crónico, eso está claro. Eso está claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que, que es una moda absurda, aunque, claro, efectiva. Aquí hay una cosa clara, que, eh, como decía Desde Palumbo, eh, por desgracia, los ciclos más largos y más extendidos y sin descanso son los más efectivos para crear masa muscular, pero son los más difíciles para recuperarte, eh, incluso para jugarte lo que es el hipogonadismo crónico para, para, para toda tu vida. vale Entonces, eh, yo creo que, que es una decisión de cada uno, o sea, cada uno es libre de morir como quiera, ¿no? Es un, un, un decir, pero yo creo que no tiene cabida eh, como un sistema lógico y saludable, vuelvo a repetir, entre comillas, ¿no? Dentro, dentro de lo malo. Es decir, ninguna de las dos cosas lo contemplo como algo, algo normal dentro del sistema del sistema cultural. Vale, y una pregunta, ahora, ahora, ahora vais a hacer, Una pregunta para. Para concretar, eh, joder, tú que has vivido, la, la, a ver, esto muchas veces la gente no lo sabe, pero bueno, los pro por desgracia, por vosotros, por imagen, por esto, por lo otro, tenéis que estar siempre bien, más o menos, porque coinciden los campeonatos cada tres meses, no tenéis fase de descanso, de volumen, bueno, es un poco la vida pro, aunque la gente no lo sabe, pero la vida pro de niveles muy estresantes, es un poco agotadora y, y demasiado demandante. Yo te pregunto, y esto ya es algo a modo personal, ¿vale? Tú, durante tu carrera profesional, que siempre la has tenido que mantener bien, ¿sabes? o sea, por unas cosas o por otras, a ver, y mantenerse bien, me refiero a mantenerse bien como profesional, porque para la gente de la calle, tres meses sin tomar nada y sin entrenar, sigue siendo mejor que, la, que el 90%. Pero no nos referimos a ese bien, sino al bien de profesional. ¿Sí que te has visto obligado a hacerlo, aunque no te gustara, o, o todos los años ha habido algún descanso? No, no, no. Yo, yo hubo una etapa a nivel profesional eh, en el que, obviamente, eh, eh, tienes que ir de más seguido, sin descanso, para para mantenerte ahí, ¿no? Y mira, yo siempre, lo, yo siempre lo, lo, lo, lo digo, vamos, mi opinión. Eh, cuando se llega a un nivel Mister Olimpia, eh, yo creo que ya es una retirada, prácticamente, porque llega un momento en el que estás ahí hasta que te fundes excepciones como Dester de Jackson, pero bueno, la mayoría llega un momento en el que cuando llegas ahí ya mmm, no miras la recuperación ni, ni, ni, ni miras nada, prácticamente hasta hasta que te choques o hasta que o hasta, o hasta que pete. Yo, Roberto, sí lo he hecho, pero con, con, con efectos, con efectos adversos vale Con pues efectos adversos. Por lo tanto, yo es algo que no, que no recomiendo. Hoy en día, que trato a tanta gente en el mundo entero, obviamente, todo el que está siguiendo un TRT y un Brand Cruise, pues, eh, eh, está, está teniendo efectos adversos. Mira, desde el último vídeo que se grabó de, del tema hablando del hipocanalismo crónico, eh, me hace gracia. Eh, cientos de miles de suscriptores eh, o pescadores como queramos llamarlo, eh, decían que era una exageración, pero eran los que no paraban, ¿vale? Y otros cientos, eh, al hacer la analítica, eh, vieron que había una inhibición de la FSH y LH, a día de hoy, cara hará de eso ya ocho meses o diez meses, pues tengo asientos que aún no se han recuperado y, y ni siquiera se van a recuperar. Y ese es el gran fallo, es el gran fallo de no recuperar bien o hacer la gran barbaridad y burrada desde mi punto de vista, que es hacer un TRT o un Brasan O sea, lo tengo, lo, tengo, lo tengo muy claro. Vale. El... Venga, Sergio, a ver tú qué opinas. Vale, bueno, sabéis que yo.. Eh... Los tres, normalmente, cuando nos juntamos, damos, eh, Raúl, el punto de vista más, más profesional, desde su carrera profesional, eh, tú, desde el punto de vista, con tu formación, además de tu experiencia deportiva, y yo siempre eh, soy un poco más, más de, de, del pueblo, por así decirlo. ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, yo siempre hablo desde mi experiencia, lo primero a mí, eh, directamente, TRT, eh, con, eh, si es con dosis de terapia real de TRT, a partir de una edad, puede tener cabida, pero Blasan Cruz yo lo he completamente descartado. Y ahora, eh, incluso el TRT, y voy a explicar por qué. Porque al final es prolongar lo inevitable. Tú no puedes estar a perpetuidad eh, tomando fármacos y llegar a un momento que esa perpetuidad provoque que la hostia sea más grande. Yo hablo por mi experiencia y, bueno, contigo he hablado de estas cosas a veces. Raúl ha sido mi preparador y sabe eh, que yo era muy aficionado, tío, a no cortar nunca. ¿Vale? Era de, de lo que me den, lo que me dé lo que me den y curiosamente yo ya hablo desde un punto de vista más pragmático de o sea, de mera mejora deportiva. Yo cuando comencé a, a, a realizar descansos tanto conmigo como con las personas que asesoro, la mejoría se disparó porque llega un momento que tienes que parar. Yo no hablo tampoco de dejarse por completo y tal, pero yo creo que eh, hay que descansar, hacer tu regulación, aunque, no re aunque todos sabemos que no regula realmente, ¿vale? Porque para regular necesitas mucho tiempo. Pero es evidente que para mí eh, Blas and Gris no tiene ningún tipo de cabida, eh, y menos cuando estamos hablando en un, en un nivel que es amateur, por muy top que sea, es amateur, y el TRT, bueno, a, parti, a personas a partir de 40 años con una dosis de TRT real, eh, cuando hay problemas, bueno, podría tener cierta cabida por, cierta cabida por temas de calidad de vida, pues, bueno, pues si quieres mantener relaciones con tu pareja de alguna manera o lo que sea y tal, pero yo, desde luego, para mí descartadísimo, tanto una como otra. Pero, Sergio, eh, pues, hay una cosa que tenemos que matizar, perdona, y es que, claro, a, a mí a diario me dicen, oye, Raúl, estoy haciendo un TRT de 250 miligramos por semana. Claro, es que <risa> por, eso por eso es, digo que es, es que por eso digo que el TRT, si es terapéutica de TRT, todavía, bueno, pero es que yo he visto TRT con volanes con, con 300 de testosterona a la semana, entonces no es un TRT, es un ciclo de hace 10 años. Correcto. Un TRT con 250 miligramos cada 14 días, pues vale, perfecto. Pues claro, pues hablamos ya para personas de más de 40 años, pues bueno. Pero claro, es que yo veo TRT tío, con tres primolanes a la semana, 300 o 400 de testosterona, y de no, esto es TRT. Digo, no, Esto es lo que yo tomaba cuando competía con 80 kilos, tío. <risa> Sí, a ver, aquí hago un inciso pequeño antes de que Alfredo empiece a hablar, es que la gente no sabe en realidad lo que es un TCT, porque a mí me han llegado a preguntar que qué no, me parece un TCT, un TCT para obtener beneficios, aunque sean beneficios pequeños, pero duraderos y sostenibles en el tiempo, pues me parece una gilipolle, o sea, eso yo creo que es lo peor que puedes hacer una TCT para alguien que parte de cero, porque o tienes una mejora grande o no andes cambiando la tuya endógena por la exógena, a mí eso me parece una gilipolle, pero es porque tienen asociado en que TGT es más que lo endógeno, es algo más, que te va a dar más, que, que lo tienes en los niveles fisiológicos, pero lo más alto posible eh, para progresar un poco más. Y bueno, entonces la gente, no, yo creo que nos ha identificado muy bien un Blasto Cruz de un TGT o un TGT puro, muy bien no saben lo que es. Vale. Vale, bueno, pues Alfredo, venga tú. Ahora te voy a decir. Bien. Bueno, respecto a esto, a esto último que has dicho, es verdad que... Para la mayoría de la gente, un TRT que te ponga en 1.000 nanogramos por decilitro en el máximo natural, sí que va a ser más de lo que tienen habitualmente. Porque habitualmente a lo mejor tienen 500 o 600 700. Algo ganarán, pero efectivamente creo que es absurdo sustituir tu, tu testosterona endógena y andar metiéndote en ese fregado por unas ganancias marginales. O sea, eso sí que lo veo, lo veo absurdo. Luego, hay una cosa importante, un matiz que... Siempre me pasa con el tema de, cuando hablo de, de culturistas, ¿no? que la gente se piensa que, que yo soy anticulturista o anti vieja escuela o lo que sea. Y es que los tres habéis dicho que, o Roberto, bueno, no sé, más o menos, que es mala idea, que no os parece bien, que no lo habéis hecho. Pero al final, los tres, durante vuestra carrera, habéis tenido periodos de uso continuado durante muchísimo tiempo. Puede, haber, Que todos habréis hecho preparaciones de más de 12 meses continuadas, probablemente, ¿no? Seguramente. Entonces, al final, vosotros decís, no lo hagáis, pero es verdad que tanto amateurs que hay aquí, que no habéis llegado a profesionales, pero o, muy cerca, y Raúl, que es profesional, los tres en algún momento habéis hecho un abuso, un abuso dosis suprafisiológicas, sostenidas en el sí, tiempo, sí, sí. durante mucho tiempo, durante, o repetidamente, durante vuestra carrera. Entonces, al final, creo que si somos realistas, todos los culturistas terminan haciendo un TRT, un blast and cruise, o un abuso más o menos descontrolado y perpetuado en el tiempo. Y a, a su vez vosotros tres, seguramente, si llegaseis a cortar, no sé, Raúl, ahora mismo qué hace, nada. No, no recuperaríais vuestra producción no, endógena a niveles saludables. Yo estoy, yo, saludables. ¿sí? Yo estoy, yo estoy, estoy seguro. Yo. Sí, ya lo sé, lo sé, porque tú estás preparado en preparación. Yo sé que Robert ahora mismo creo que está off, creo que está como muy, muy cansado <risa> Tres ¿no? meses ya. Tres meses vale. que se me a hacer. Y, Ra, y, Raúl, no sé si tú haces TRT, si haces algo. Eh, no, yo no, hago, yo no hago nada, creo. Yo hace ya hace años que no hago nada de Vale. Nada. Pero tengo una pregunta. Yo creo que eh, Sergio me va a dar la razón. Con Robert alguna vez lo hablé y tú no lo sé. Y es que vuestra testosterona endógena y vuestra LH, a estas alturas, hayáis hecho blast and cruise o no, después de años y años y años de abuso, de abuso mmm, más o menos constante de, de, de esteroides, no tenéis producción endógena de testosterona a niveles saludables. No, no, no. Ninguno de los tres. Por tanto, cualquiera que entre en el cultivo no, no, no, ojo, la, escucha, escucha. Escucha, yo aquí sí tengo que decir algo. A ver, yo el año pasado, no, yo no he hecho TTT con vida ¿vale? Yo todos los años he parado, entre dos meses el año que menos paré y cuatro es lo que he solido parar. Vale, o sea, has hecho eh, preparaciones, preparaciones a lo mejor de 10, 12 meses incluso, puede ser. Sí, más o menos. cuatro sí, o sea, cuatro no, ocho sí, una cosa así es lo que yo venía haciendo toda la vida. <risa> Pero en el 2018 he de decir que sí que hice el descanso, no hasta que, no, no he puesto por fecha, sino hasta decir, venga, me voy a recuperar del todo. Y lo último, yo solo puedo hablar de la última que lo medí con analítica. 2018 sí que recuperé todo, ¿eh? o sea, valores normales. Eso sí, tardé 20 semanas, para que lo quiera saber lo que tardé. Yo tarde, sí, yo también quería apuntar esto, eh, mm. y está el vídeo en, en mi canal, ¿vale? El que lo quiera ver. Yo, después de ocho meses, eh, además, yo lo hice a saco, o sea, yo no hice ni PCT ni pollas. Yo vine con depresión de un mundial, dije no tomo nada y no tomé nada durante ocho meses. Y al final, eh, cuando volví a empezar, hace... Eh, en septiembre agosto que volví yo tenía ya los niveles muy bajitos pero los tenía en rango es, si es decir, cierto que bien si es, si es cierto que no está para tirar es cohetes es que aquí aquí ocurre, ocurre una cosa que es con la dosis con la, con la exposición continuada en el tiempo a, de, de andrógenos por en dosis suprafisiológicas ocurre la muerte de, de una, una parte de las células de Leydig, que son las células que producen testosterona entonces se puede llegar a, a, a recuperar la producción autónoma de testosterona, es decir, funciona la señalización del, del, del, de la pituitaria, etcétera, con la producción de LH, pero los testículos no son capaces de físicamente producir suficiente testosterona. Entonces, puede ser que un culturista retirado después de abuso, etcétera, recupere lo que son niveles de LH más o menos normales, pero los testículos no responden con, la, con, la, a, a, con, con normalidad, no responden eh, segregando dosis que se deberían corresponder con esos niveles de LH, entonces, de testosterona, ¿no? Entonces, eh, muchos. Eh, culturistas pueden recuperar el funcionamiento del eje, es decir, funcionan de forma autónoma sin fármacos, sin, fármaco, sin cromifenos, sin testosterona exógena, pero su producción de, de testosterona nunca va a llegar a ser la que debería ser para su edad y en todo caso un culturista retirado haya hecho Blast Cruz o no, tendrá unos 40 sí. años y ya con 40 años casi todos, por obligación tendrían es que, tendrán que usar que yo TRT para si estar sanos Yo lo que digo siempre es que si te metes en el culturismo, hagas el método que hagas, al usar fármacos de forma continuada durante 20 años, sean con descansos o sin descansos, vas a acabar con los testículos fritos y el eje tocado. Entonces, si no quieres eso, no entres en el culturismo porque no hay ninguna forma de evitar que eso ocurra, ni con descansos ni sin descansos. La, la exposición continuada durante dos décadas, sea Blast cruz. o sea, ciclo por ciclo, descanso, al final te deja fritos los testículos y nunca vas a tener una producción eh, endógena correcta.